Viernes de la diecisieteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no vive entre nosotros todos sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. En su pueblo Nazaret, Jesús no tuvo mucho éxito. Jesús se dirige para predicar en la sinagoga y se encuentra con la incomprensión y el rechazo. Lo que ha expuesto en sus parábolas se cumple en, en sus paisanos. Miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Su imagen de profeta no es compatible con la humildad de su familia, ni con su condición de artesano Jesús hablaba de manera que lo que decía sorprendía a quienes lo habían conocido desde niño Les llama la atención y nos explican cómo hasta poco antes era un vecino más ¿Qué había ocurrido? La cosa humanamente hablando no tenía explicación Sin duda la clave está en lo que ocurrió en la experiencia del bautismo que Jesús recibió de manos de Juan el Bautista. Ahí Jesús tuvo una experiencia misteriosa y profunda. Vio al cielo abierto, oyó la voz del Padre del Cielo, se sintió llamado a dar a conocer al Padre y su proyecto. ¿Qué nos viene a decir esto? Jesús había dicho que lo que Él enseñaba eran cosas que quedaban ocultas para los sabios y entendidos. Y cosas que paradójicamente las saben los pequeños, los ignorantes, los sencillos. Esto juntamente es lo que ocurrió a Jesús, pero no le cambió en sabio, sino en sencillo. Y lo que enseñaba era la sabiduría de los últimos, de los excluidos. El saber que nunca puede ser neutral ante la violencia y el sufrimiento que genera la tecnología y la ciencia que hay detrás de esa tecnología. A esa sabiduría de los sencillos le tenemos miedo los intelectuales y los clérigos.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 Sus paisanos fueron testigos de sus milagros, admiraron su sabiduría, pero no fueron capaces de dar el salto y aceptarlo como el enviado de Dios. Un profeta no es recibido en su patria y se negaban a creer en él. Hay que reconocer que no les faltaba parte de razón a sus paisanos al mostrarse reacios y ver en su vecino al Mesías y Salvador. El relato termina dejando claro que los milagros de Jesús no eran posibles desde donde faltaba la fe y la confianza. Jesús no era un omnipotente, tal como nosotros nos imaginamos eso. Jesús tiene una fuerza de espíritu que donde no encontraba acogida y respuesta, dejaba de ser fuerza y, y nada podía ser. Y aquí el profundo misterio de la fuerza del espíritu que tenemos los humanos cuando anteponemos nuestra modesta humanidad a la pequeñez que nos propone el Evangelio. Pasar de la incredulidad a la fe es un salto difícil. Se trata de un don de Dios y a la vez de mantener una actitud honrada por parte de la persona. En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús, Existen muchos elementos que condicionan a favor o en contra la opción de Jesús de una persona. En Nazaret, el origen sencillo de Jesús, le esperaban más solemne y glorioso. Para los dirigentes del pueblo, la valentía y la experiencia del mensaje que predicaba. Unos le consideraban un fanático, otros aliado con el demonio. Muchos no llegan a creer en él. Dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice San Juan. Los que creyeron fueron los sencillos de corazón, a quienes Dios sí les reveló los misterios del reino. Seguro que conocemos personas que han quedado bloqueadas y no llegan a aceptar el don de la fe. ¿Les ayudamos? ¿Son convincentes o al menos estimulantes nuestras palabras? y nuestro testimonio de vida a fin de poder ayudar en su decisión de fe que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre